Bueno, estamos en el interior de la Arena Concagua, ¿sí? porque se viene un torneo realmente importante para todo Mendoza y para el handball mendocino, ¿sí? porque se viene el, el torneo Centro Sur. Vamos a hablar justamente con Ana Alonso, que es la entrenadora del, del seleccionado argentino. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Es así, expectantes, esperando que lleguen de todos lados, porque llegan de diferentes países, ¿no? Sí, estamos muy felices, muy contentos, gracias por, por venir hasta acá. Eh, van a venir chicos y, bueno, y familias de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina presenta divisiones A y B. Bien, comentame el torneo, ¿es la primera vez que se realiza o ya se viene realizando? ¿Es muy importante para el handball? El torneo se realiza hace muchos años, pero acá en Mendoza es la segunda vez que se hace un torneo centro-sur... Eh, alberga bueno, los mejores deportistas del, del, del centro sur con, del continente y bueno, en categorías menores y cadete femenino y masculino. Sería desde los 13 a los 16 años, chicas y chicos. Bien, va a haber mucha gente seguramente dando vueltas por este lugar, por estas instalaciones. ¿Cuánta gente se espera? Y se espera al menos, 500, sí, 500 deportistas y bueno, que, que, la, que esto se llene, que se, se triplique, cuadruple la, con la gente del balonmano Mendocino. Las chicas y chicos que tenemos a nuestras espaldas han sido seleccionados para tener esta oportunidad, ¿no? Sí, ellos solo van a ser los protagonistas verdaderos. Tenemos 18 chicos y chicas de Mendoza que van a estar integrando los seleccionados y acá, bueno, hay algunos representantes. Ana, es muy importante porque vienen trabajando eh, año tras año para poder llegar a estas instancias. Sin duda es una instancia eh, superior, ¿no? Y los partidos serán muy buenos. Claro, esto es, bueno, es un sueño para ella y para mí. Llevo uh -huh. muchos años de entrenadora y es la primera vez que he podido lograrlo, así que estoy muy feliz. Sí. Bien. ¿Se va a llevar a cabo desde el miércoles hasta qué día inclusive? Eh, comienza el miércoles y finaliza el domingo. ¿Y los horarios? Eh, sí, va a ser más o menos en la tarde-noche, excepto el día miércoles que se juega a las 16. El resto de los partidos son tarde-noche para también no interferir con los horarios del Mundial de Fútbol y poder ver los dos eventos. Así que están todos invitados porque va a ser una gran fiesta. Bien, lo decíamos fuera de cámara, ¿sí? una entrada accesible para todos los mendocinos que puedan venir con la familia y la idea es que se llene el Estadio Arena Concagua, ¿no? Sí, sí, el, el valor de la entrada es de 300 pesos, es un, es un valor que nos ayuda bueno, a, so, a sostener tener este evento que es muy importante y lo esperamos a todos. Estamos muy, muy felices. Mañana a las 19 tenemos la conferencia de prensa de presentación del torneo. Repetime cómo se llama el torneo, entonces invitamos a los mendocinos. Torneo Centro Sur, eh, que lo organiza la Confederación Argentina de Handball y la Asociación Mendocina de Balonmano. Bueno, acá están las chicas y los chicos protagonistas. Bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos para todos los chicos. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y los esperamos. Ana Alonso es justamente la entrenadora del seleccionado argentino. Se viene este campeonato, este torneo, Sí. sí. desde el miércoles hasta el domingo inclusive. Es ¿Le una preguntás? entrada muy accesible de 300 pesos en el Arena Concagua. Agustina, me parece que me quedo en este lugar. Sí, te escucho. Sí, deberíamos haber hecho algo, Pablito. Qué sé yo, queríamos ver justamente tus dotes en el handball porque nos han dicho que sos un muy buen jugador. Pero no tanto como Julián Chávez. Preguntale a Ana... A la zurda. Este, exactamente, a la zurda. ¿Cómo fue su experiencia? experiencia con el Juli chaver como jugador de handball Entrenadora, me preguntan mira, no vamos a poder, les explicamos primero a los chicos que la intención era jugar justamente, pero la cancha se está preparando, oh, está, ah, sin pintada está, sí, eh, no sí, se puede pisar no, digo, me salvé yo que tenía que hacer una prueba pero menos mal, menos, menos mal. no, no se puede pisar pero sí, acá, sí. acá la incógnita que tenemos es cómo jugaba y qué fue de la vida de Julián chaver jugando al handball era buen jugador. Ah, ah, era buen jugador. Y bien. su hermano Mariano también. Ah, los ah, dos hermanos. Y él tiene mi edad 48, por ahí. Ya, la ya, ya, dijo la edad. Sí, eh, sí. Ahora, eh, la pregunta es: ¿cuál era la posición? Mira, lo he visto jugar en muchas posiciones. Eres de derecho, o sea, juega, juega no. por el lado izquierdo de la cancha, porque los zurdos jugamos por el otro lado. Sí. Pero <risa> bueno, era polifacético, era bueno, era buen jugador. Dale un saludo sí. porque te está escuchando. Ay, bueno, Julián, un saludo <risa> enorme, no sabía, pero sí, sí, sí. Ha jugado muchos años. Bueno. Zurda sí. querida, no, ahora, me queda gracias. muy claro bueno, que yo que que te veía a vos más de lo los que chicos, vos me veías el, a mí. Es el deseo de todos, ¿no, Juli? Claro, digo, me queda claro que yo estaba pendiente de ella porque me bueno, gustaba. Eso, que, eh, no. Bueno, buen entrenadora. A ver, no Juli, mira mira Juli, te ¿sí? voy a pasar justamente para que te pueda escuchar, mira Zurda, no, esa mujer... Eh, la entrenadora para que vos puedas hablar con ella. Yo le voy a ir contando a la gente, Pablito, esa mujer no tenía un brazo izquierdo. Tenía una bazuca. ¿Vos te acordás, zurda, en tu buena época? Debes seguir siendo fuerte. Lo fuerte que tirabas, por Dios, jugaba con nosotros los hombres y era fuerte de verdad. Y yo también soy zurdo. Si, si, hablábamos de eso, lo que pasa es que te has olvidado. Ay, gracias. Sí. Siempre fuiste buena, Ah, zurda. porque el Mariano es derecho, no. no hermano. Mi hermano te gustaba y eso se nota. Por eso te fijabas bueno, más en él. Gracias, dice. Gracias. Callate. <risa> bueno, Surda gracias querida. Julián, gracias por el saludo gracias. Que te vaya muy bien en la vida Sos una de las mejores jugadoras de handball que hemos visto en todos los tiempos Realmente era una alegría verte jugar Bueno, gracias, gracias. Ahora acá, acá tenemos unos protagonistas que la rompen. Son buenísimos, así que eh, los, te espero por acá a ver algún partido. Dale, un abrazo gigante. ¿Quieres quiere terminar? ¿Viste? No. Como que te, te quieren cortar sí, la, porque no tienes miedo. En compromiso. Sí, tiene miedo de cómo, de cómo Chao, pueda suerte, continuar. Gracias, Pablito Gamba. Gracias a los dos. Volvemos en un rato. Muchas gracias. Después de este momento con Julián Cháver, que viste que, bueno, con Julián Cháver puede pasar absolutamente todo.